My stomach hurts, man. Filling me up with all this negative energy and shit. Like I don't even know. What's the point? Like I don't even You just make me feel like shit sometimes. <laughs> I think you should start to know that because as soon as you do you can Hola, ¿cómo están? Oigan, estoy muy, muy, muy emocionada por grabar videos, por volver a la rutina de. Creación de contenido, ah, oh, no tienen una idea de cuánto, cuánto extrañaba eh, sentarme, a hablar enfrente de una cámara, eh, de libros y de cosas súper, súper random. Y yo veía a mis amigos de, del internet que creaban sus videos, compartían cosas, y yo, así como de, oh, es que yo me estoy quedando atrás, pero bueno, oh este video es para darles un update de todo lo que ha pasado en mi vida y de todo lo que está pasando y sé que algunos tienen muchas preguntas pero no me han preguntado ¿verdad? entonces en este video vamos a desmenuzar todo entonces miren el día de hoy andamos muy coloridos <ríe> ya y pues como pueden ver estoy muy feliz de volver aquí a las redes sociales entonces tráiganse una botanita, eh, tráiganse un cafecito frío eh, no sé, tráiganse lo que más les guste para botanear y echar el chisme eh, Porque este video va a estar un poquito largo ¿Por dónde comenzar? Ah, es que de verdad que han pasado muchas, muchas cosas eh, No voy a decir que malas ni nada Todo ha sido muy, muy, muy bueno Entonces, eh, me voy a quitar mis pantufles Porque estamos en Piyama, amigos Ya saben que todos los que creamos contenido de aquí, del ombligo para arriba bien presentables, pero del ombligo para abajo tenemos de que la pijama de que las chanclas de que eh, los, las pantuflas en fin, pero bueno eh, el mes pasado que fue lo de encuentro entre lectores pues sí andaba un poco eh, metida todavía en lo de las redes sociales bueno, en YouTube, porque en Instagram he, he compartido mucho contenido como para no extrañarlos ni que me extrañen creo Entonces, eh, pues como estuve muy ocupada con lo de encuentro entre lectores, que la verdad fue este año increíble, eh, no esperábamos como la respuesta de todas las personas eh, y fue muy bonito y muy grato y a pesar de que teníamos poco tiempo y la dinámica había cambiado porque pues muchos ya trabajábamos o íbamos a nuestro trabajo presencial, eh, otros ya estaban de que en clases, eh, pero obviamente en línea o tenían otras responsabilidades, era un poquito más complicado el poder tener nuestras juntas, el poder estar charlando acerca de lo que nos gustaría ver en este en esta edición o lo que no, temas, etc. Pero todo salió eh, muy, muy, muy bien. Y también agradecemos muchísimo a las personas que se sumaron a este proyecto. A las personas que nos ayudaron, a nuestros patrocinadores también. O sea, muchas personas muy increíbles. es sumamente agradecida por que eh, ustedes creyeron en este proyecto. Y siguen creyendo en nosotros. De verdad que estamos totalmente agradecidos por toda la bonita respuesta que obtuvimos por parte de ustedes. Hemos estado de verdad que, híjole, como que no nos creíamos de que llegaran más personas y los autores nos dijeran de que sí, sí nos les ayudamos, queremos participar y cosas así, la verdad es que fue una experiencia muy bonita y yo siempre, siempre, siempre aprendo cosas nuevas eh, y el trabajar este año con, con el staff de Encuentro Entre Lectores la verdad es que me gustó mucho, me agregó muchas cosas y aparte, no sé, siento que, bueno, todos, todos, todos compartimos la misma idea de que el año pasado estábamos como un poquito temerosos a lo que podría pasar y aparte como que recién nos estábamos conociendo y todo esto eh, pero, no sé, como que este año eh, yo vi mucho cambio en todos mis amigos eh, como que andábamos un poquito más sueltos Para expresar cosas Estábamos bien animados Todavía seguimos muy animados Como con ganas de quedar un chorro de cosas Y pues nada Estoy totalmente agradecida por conocerlos Y por otro año nuevamente trabajar con ustedes La verdad es que me llevo muchas cosas muy muy bonitas de ustedes Y la forma de trabajo Híjole, me encanta, me encanta Nada más que agregar Más que los quiero mucho Los aprecio Y que esperen el próximo encuentro entre lectores ¡Ah! Y bueno, a base de esto eh, Tuve mucho trabajo O sea, dejé como que mis redes a un lado Y dije, bueno, me voy a concentrar en lo de encuentro entre lectores y todo eso Entonces, amigos, aquí comenzó como que todo eh, Porque a base de eso En mi iglesia empezaron a ver las eh, reuniones presenciales Entonces íbamos cada domingo y todo eso Y conforme pues iban abriendo cosas pues se iban sumando más actividades, entonces eh, en mi iglesia hacemos grupos conexión, o sea, grupos más pequeños en los cuales hablamos de temas y todo eso. Eh, esto es importante porque estoy muy emocionada y mmm, nadie, nadie, nadie sabe, solamente mis amigos de la iglesia. Entonces, eh... De poquito en poquito, pues me empecé a involucrar más en cosas y actividades de la iglesia. Cosas que mi neta me llenan y el compartir algo que yo sé, me llena de mucha dicha y alegría. Eh, porque a través de eso, creemos que muchas personas más pueden conocer a Dios a través de, pues de lo que hacemos, ¿no? Y bueno, la cosa aquí, súper, súper importante y que me tiene como oh, así eh, es que me invitaron a formar parte del equipo de creativo en mi iglesia que es básicamente como eh, estar trabajando en las redes sociales y crear contenido eh, Um, entre otras cosas que hacemos en la iglesia Entonces yo estoy muy emocionada De pronto como que no me la creía Porque era como de, ay, espérense Pues es que yo iba a buscar a ver en qué podía ayudar no Pero eh, pues me dijeron como que Oye, pues te invitamos a formar parte del equipo La verdad, nos gustaría tenerte Y pues yo muy emocionada al principio Al principio, amigos, cabe aclarar que eh, Me negaba me rehusaba porque era como de pues es que yo qué voy a compartir o sea yo qué les voy a decir pero una vez viendo como lo que yo podía aportar dije no pues ya vamos nos quedamos y pues ya eso es todo hemos he estado trabajando estos últimos meses en aportar ideas en el equipo de creativo ay no sé o sea como trabajar con ellos es una es algo súper súper padre es, son puros hombres en esa área entonces el trabajar con ellos y compartir cosas, se me ha hecho algo increíble, algo muy grato y algo que me está ayudando tanto a mí como a ellos, entonces no sé, es algo muy bonito. Entonces por eso, eso es una parte, es una parte por la cual no subía contenido porque estaba, bueno estaba tomándome como vacaciones porque terminó el encuentro entre lectores y después eh, sin querer llegó como esta oportunidad y dije, bueno, voy a tomar unas vacaciones, voy a eh, introducirme en lo que es todo esto. También por eso era que no me veían muy seguido en Instagram o en YouTube o quizá también por ahí en Twitter porque de pronto me tomaba así como el espacio para escribir cosas. Entonces, por eso mi desaparición. Esa es una parte, amigos, esa es una parte. Y también una de las partes como más importantes y de las cuales quería sentarme hablar bien con ustedes, hacerles un video, o sea, yo tenía una idea súper cool de un video que lo cual no va a salir porque obviamente ya estoy de regreso, eh, pero sí hablarles en otro video acerca de eso. Ahorita como que les voy a dar un poquito de es eh, como Ajá, un poco de contenido acerca de lo que estuvo pasando Justamente en este mes, en el mes de julio Tenía planeado un viaje ya desde hace como... El año pasado tenía en mente un viaje El cual no se pudo concluir por cuestiones de la pandemia y cosas así Entonces, eh, este año dije, ahora sí, este año vamos a comenzar con este viaje La verdad es que... No fue un viaje como de me voy a dar la vuelta a tal lado, voy a ir de vacación No amigos, era un viaje muy muy importante porque ¡Oh! vamos a tomar agüita Hace cuatro años tuve un accidente en mi ojo Entonces ese accidente provocó que yo no viera durante una temporada larga y eh, fue justamente en el tiempo en el que yo estaba en la universidad estaba ya a punto de terminar, estaba haciendo mi tesis estaba en prácticas y estaba en servicio social estaba como haciendo muchas cosas en ese tiempo entonces eh, tuve un accidente que ya después quiero contarles más a profundidad cómo fue que pasó todo esto con ayuda de muchos doctores eh, salvaron mi ojo y fue así como de poco en poco comencé a ver y pues bueno, esa pesadilla terminó, entonces pues yo quería saber qué onda porque tenía muchas restricciones de que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, ten cuidado con esto, ajá, entonces estoy buscando un doctor adecuado para mis ojos y... Aquí en mi ciudad no había uno porque todos era como de, ay, es que no sé, es que no sé. Y, oh, wow no sé qué tengas, mmm, me da miedo picarle, me da miedo moverle, mmm, no sé. Entonces, eh, busqué, eh, a principios de este año comencé a buscar un buen doctor. Entonces, eh, al principio el viaje iba a ser destinado a ir al paso pero por cuestiones de logística ya no se pudo, entonces cambié la ruta y me tuve que ir a Tijuana. Eh, y pues nada, eh, les estuve compartiendo en mis redes sociales como que mi, mi vuelo parte del viaje que hice y pues afortunadamente todo salió muy muy muy bien, eh, me dieron un buen diagnóstico que estoy muy bien, que mi visión está perfecta que no va a pasar nada y que estoy muy sana de los ojos, así que es un pendiente menos. La verdad es que me tenía como con esa incertidumbre de que, híjole, me voy a quedar ciega en cualquier momento, tengo que aprender a leer braille, necesito un perro, eh, un perro para personas ciegas, eh, no sé, como muchas cosas pasaron por mi mente, pero en el momento en que me dijeron de como, estás bien, no va a pasar nada, te podemos hacer, eres apta para una eh, cirugía de córnea entonces eh, te podemos quitar esa... Ah, porque en mi ojo quedó una cicatriz de lo que me sucedió entonces me siento parte Harry Potter como el niño que vivió <risa> entonces eh, es algo chistoso pero sí, tengo una cicatriz en el ojo, en, en la córnea y eh, pues sí, soy apta afortunadamente para poder eh, tener esa cirugía lo cual estoy pensando mucho para en un futuro poder tenerla, eh, pero sí afortunada, entonces eso fue lo que pasó en este tiempo, o sea era como el encuentro de lectores, toda la emoción, toda la euforia y así, y luego tener como este receso y después pues me llaman de la iglesia como para decirme de Oye, ¿quieres ser parte del equipo de creativo? Y yo así como de Ay, ¿qué está pasando? Y pues muy emocionada, ¿no? Emocionada, aprendiendo, creciendo Y después tener este viaje a Tijuana Y para checar qué onda con mi salud Y de verdad que muchas gracias por las personas Que se tomaron el tiempo para preguntarme Si estaba bien, que qué estaba pasando Que tuviera un buen viaje La verdad es que esos mensajes me ayudaron bastante Porque nada más iba con mi mamá y yo, o sea, íbamos solas y el saber que ustedes estaban detrás de pantallas apoyándome, eh, echándome porras y todo eso La verdad es que me ayudó muchísimo y pues nada, afortunadamente estábamos muy muy muy bien Y eso es lo que ha estado pasando en mi vida La verdad es que no he leído como a mí me gustaría porque tenía como que todas estas estos pendientes en mi mente Entonces no estaba... A, al 100% concentrada en lo que estaba haciendo, entonces dije como de, me voy a tomar este este tiempo, este receso para procesar todo lo que está pasando porque llegó como todo de pronto y es de que wow, espérense todo, espérense ¿qué, qué, qué está pasando? entonces, eh, estoy ahí todavía retomando toda pues sí, todas mis actividades en lo de pues mi vida personal, mi vida en, en, en las redes sociales, mi vida espiritual, o sea, estoy tratando como de juntarlas todas pero también tener como una organización eh, y un espacio y un tiempo para cada una entonces por ahí eh, ya estamos retomando y regresando al canal que estoy muy emocionada, estoy sumamente contenta por compartirles Cosas, por compartirles libros, por compartirles mis reseñas, por compartirles cosas super random de mi vida, pero sé que alguno de ustedes les va a ayudar y les va a aportar algo a su vida, entonces eh, muchísimas gracias por tenerme paciencia, por seguir aquí y, y de hecho me di un chapuzón y ya somos 250 suscriptores, entonces qué emoción que después de no estar como un tiempo un poquito largo hay personas que están llegando al canal, entonces eso me emociona muchísimo y pues nada, estoy ah, retomando también mis lecturas. Me cuesta un poquito todavía, así que no sé, si ustedes tienen como alguna recomendación de algún libro, háganmelo saber aquí abajito en, la, en los comentarios para yo tomarlos en cuenta y darme de pronto una vuelta en la librería o... No sé, para comenzar a leer Amigos, porque de verdad eh, Necesito y extraño mucho leer Y pues nada, otra vez agradecerles Muchísimo, muchísimo por estar aquí En el canal, por llegar Por quedarse, de verdad que estoy Muy eh, agradecida con ustedes Y pues nada Eso es todo el update que tenía que darles De verdad que ya tenía muchas ganas De platicar con ustedes Y... Ah, qué emoción, qué emoción a ver, Puro chisme aquí, verdad, puro chisme y bueno, eh, eso es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado mucho el chismecito, espero que eh, les haya gustado mucho la actualización de mi vida y así, y pues nos vemos en el siguiente video. Bye!